En el ámbito de la transmisión de potencia industrial, un desempeño confiable y eficiente en los reductores es un factor clave. El Grupo Transtecno diseña, proyecta y fabrica una amplia gama de reductores de velocidad. Mi nombre es Juan Carlos Macías. Con placer les presento nuestro Centro de Distribución y Ensamble Transtecno para el continente americano. Las familias Iron y Alu de reductores Transtecno comprenden capacidades que van hasta los 3,500 Nm de torque transtecno de origen italiano y con más de 30 años de historia, es ahora una compañía global de rápido crecimiento. Con un centro de distribución y ensamble en Apodaca, Nuevo León, México continúa su expansión en el continente americano. A esta estructura se le suman nuestras oficinas en Brasil y Miami, Florida. De esta forma brindamos a nuestros clientes un servicio cercano y garantizado. Te invito a conocer más sobre nuestros productos, nuestras ventajas y características navegando por nuestra página web. No dudes en contactarte con nosotros para poder servirte.